Muy buenas tardes, sean ustedes muy bienvenidos a este taller de creación literaria de Casa Gonzalo Rojas preparado especialmente para usted, para ti, para ti y para ti y para todos los que quieran aprender a escribir un poema o una prosa poética Hoy es un día que me encanta la verdad es que me encanta porque vamos a, te, a, a tocar un tema que en lo personal me gusta muchísimo, que es poesía, cuerpo y territorio. Dos grandes temas para compartir y disfrutar. Como ustedes saben, el cuerpo es una unidad. El andamiaje de todos nuestros órganos es una unidad y somos unidad con el universo. Comprendemos, sentimos. No existe un yo sin el otro. Dependemos del otro. Dependemos de los otros. Somos gregarios, nos guste o no. Nos gusta estar en un colectivo, movernos en grupo, actuar en grupo, compartir en grupo, conversar en grupo, realizar actividades en grupo. Y podemos pensar y sentirnos en grupo. Distingamos, la masa no es un colectivo, la masa no razona, la masa actúa sin pensar ni sentir. En cambio, tú, yo y otros y otras estamos en colectividad en una colectividad donde sentimos y pensamos. Esa es la gran diferencia. No sé si ustedes tienen claro que somos vulnerables. Cada día somos muy frágiles en realidad. Somos vulnerados ideológicamente y a veces... Físicamente, todo esto es parte de la poesía, la poesía es simbólica, trabajan trabaja con ideas que va expresando a partir de las emociones que nosotros experimentamos respecto a un tema u otro, ¿de acuerdo?, por supuesto, al que nos interese y nos llegue más. Nosotros pasamos por estados emocionales. Somos orgánicos. La poesía también es orgánica. La poesía tiene un ritmo, un tono. Hay algo, un vibrar en la forma de hablar. Cuando caminamos, marcamos un ritmo, ¿cierto? Y todos caminamos diferentes. Sin embargo, todos tenemos un ritmo. Nosotros respiramos, la poesía también respira. Es unidad, imagen, sentido y sonido. Sin esos tres, la poesía no puede funcionar. Entonces nosotros somos un engranaje, una unidad orgánica, tal como lo es la poesía. Emociones, razones, conocimiento. Eso es poesía. Como nosotros, como tú, tú y tú. Bien saben ustedes que el ser humano tiene cuatro dimensiones. El cuerpo, la mente, el corazón y la conciencia. Hay órganos relacionados con nuestros sentidos. Por ejemplo, el hígado está relacionado con el sentido de la vista. El sentido de la vista con la emoción de la ira o la rabia, o el dolor. Nosotros y nosotras somos energía. El cuerpo se mueve. Tenemos energía. Cuando la temperatura se eleva, hay un proceso químico en el cuerpo. La energía se mueve. Cuando hay un grado de excitación, la temperatura sube. Si tenemos una plancha, una vergüenza, pasa lo mismo. Nos ponemos rojos. Es energía moviéndose. No sé si han oído, pero el riñón se relaciona con la sensación del miedo. Ya vean ustedes, por ejemplo, han escuchado esa frase, se hizo pipí del miedo. Está relacionado con el riñón. El pulmón se relaciona con el olfato. La piel con la tristeza. La piel nos comunica con el mundo despierta nuestros sentidos, la melancolía, con el corazón, con la alegría, con el habla. ¿Han escuchado esa frase? El proceso de dolor muy grande ataca el corazón. Podemos expresar eso, múltiples sensaciones. La poesía cura, sana, la emoción, las heridas que tenemos. Cuando tenemos una herida abierta, viene la palabra y nos sana. La cicatriz es la victoria sobre la muerte. Por ejemplo, cuando una mujer se somete a una histerectomía, Queda una cicatriz Ahí sanó el cuerpo Pero la emoción se afecta Queda algo de tristeza Algo de depresión Ya no podemos ser más madres ¿Cierto? En la estirpación de senos Queda una cicatriz física también, pero la parte emocional queda herida. Entonces ahí cuando la poesía nos sana, pasa que nosotros somos una, un resumen de memoria a través de los sentidos, un resumen de lo que hemos visto, tocado, oído, hablado, escuchado. escuchado. Somos emoción y conocimiento. La poesía, entonces, es capaz de dialogar con este cuerpo de memoria que somos, de bajar a nuestras profundidades, a donde habitan nuestros monstruos, esos que tenemos muy ocultos, el que no nos gusta ver, la poesía baja a esas profundidades, a esos abismos, porque hay poder en el pensamiento. Eso es el poder de la palabra. Cuidado con los pensamientos opuestos o en conflicto. No quiero pero. No quiero ir al trabajo pero. No quiero seguir con esta persona pero. Eso produce una desarmonía en nosotros. Recuerden que el tamaño del conflicto es la enfermedad. Otro ejemplo. Mujeres que contraen cáncer en sus senos. Eso está ligado a problemas con los hijos. La mujer alimenta. Esta parte de su ser simboliza la maternidad. Así como el cuerpo, la, po la poesía es también simbólica. Es una re relación muy unida, cuerpo y poesía. La yema de los dedos simboliza cariño, tocar, ternura. Las uñas algo animal, instinto, arañar, agresividad, rabia, desespero. Los labios, sensualidad, erotismo, pasión. La lengua se sube más el tono, entonces tenemos excitación, placer sexual. Los dientes, apretar los dientes, impotencia. Manos abiertas. Gratitud. Manos empuñadas, agresión, rabia. Los riñones y los hígados, esas afecciones son producto de, de emociones muy profundas, muy fuertes que hemos vivido. No olviden, hay una relación. Entre la poesía y el cuerpo. Que el cuerpo es una unidad y que es diferente a la corporidad. La corporidad. Eso es el colectivo. El lenguaje poético. Con el lenguaje poético, la poesía informa y conmueve. En cambio, la historia solamente nos informa, nos cuenta de los hechos, estadísticas. Es lo que nos pasó a todos en la poesía. Solo en la poesía es posible ver una corresponsabilidad. Tomemos un tema. Desaparecidos. Los desaparecidos. Es un tema de Chile, de Argentina, de Brasil, de Centroamérica. Pero ¿qué pasa con la poesía? Es un tema complejo de tratar, porque no están ni muertos ni vivos, son inexistentes. No son cuerpo presente, no podemos llorarlos, no podemos vivir un proceso de duelo. La materialidad está ausente. Cuando solo existe la idea, solo las artes pueden rodear esta inexistencia de cuerpos. Y es ahí cuando se produce una reparación y memoria. ¿Qué pasa con la emoción, con la corporeidad? Pensemos. Las artes dicen sin decir a través de los símbolos. Solo las artes Pueden rodear esa inexistencia de cuerpos El cuerpo es material El cuerpo se inicia y termina con otro cuerpo Todo cuerpo ha sido atravesado por otro Ya sea con la mirada, con el habla, con la saliva, con el sudor, con las transpiraciones no hay distancia, no hay vacío. Conforme a la física cuántica, el vacío no existe. Hay moléculas, hay átomos, pero nunca distancia. No hay nada que nos separe. Eso es la corporeidad. No olviden entonces. Y quiero contarles algo. ¿Sabían ustedes que en las comunidades indígenas o en los grupos de gitanos cantan los cantos tradicionales, y valga la redundancia, a las mujeres embarazadas? Para que el hijo en el vientre Vaya guardando en su memoria la, tradi la tradición de su colectivo. A nosotros nos falta comprender y aprender el sentido de colectividad, el sentido de corporeidad. Miren los japoneses, ellos tienen conciencia de que son colectivos, tienen conciencia de la corporeidad. Con todos los desastres, con todas las tragedias que le ha pasado a Japón, se han dado cuenta cómo ellos se levantan, se caen, se levantan y se vuelven a levantar. Eso es el sentido de colectivo. Lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Juntos resuelven todo. Eso es algo que no sucede, yo creo que en Latinoamérica, no solamente en Chile, y en muchas otras partes más. Por ese solo hecho, los japoneses son personas a las que hay que admirar. Estoy buscando Sí, ya lo encontré Un poema De Will Whitman Es un fragmento en realidad Porque es un poema larguísimo Que quiero compartirles A ustedes me parece necesario En realidad imprescindible Porque es la manera de aprender el concepto de lo que es cuerpo en poesía. Yo canto al cuerpo eléctrico. Esta es la forma femenina. Exhala de pies a cabeza una divina aureola. Atrae con irresistible atracción. Me atrae su aliento como si yo no fuera otra cosa que un indefenso vaho. Todo desaparece salvo ese aliento y yo. Los libros, el arte, la religión, el tiempo, la visible y sólida tierra y lo que del cielo esperábamos y lo que del infierno temíamos. Todo se ha consumido. Mis frenéticos filamentos indómitos brotan de él a reacción también indómita. El pelo, el pecho, las caderas, la curva de las piernas, las negligentes manos que sueltan las mías, que se sueltan, la marea aguijoneada por el reflujo, el reflujo por la marea, Carne de amor henchida y deliciosamente doliendo. Límpidos, ilimitados chorros de amor, calientes y enormes. Trémula jalea de amor, zumo espumoso y delirante. Noche nupcial de amor, que se abre camino con delicadeza y demora en el alba yacente penetrando en el día dócil que cede, perdida en el abrazo de la profunda y dulce carne del día. Este es el núcleo. Primero el niño nace de la mujer, el hombre nace de la mujer. Este es el baño del sexo, esta es la fusión de lo grande y de lo pequeño y otra vez la salida. No sintáis vergüenza, mujeres. Vuestro privilegio incluye a los otros y es el manantial de los otros. Soy las puertas del cuerpo y también las puertas del alma. Precioso Walt Whitman. Si quieren leerlo completo, búsquenla. Hay una antología de Walt Whitman. También la pueden encontrar en nuestro Google Chrome. De, eh, de este gran poeta Octavio Paz, que yo les hablé en la sesión anterior, poeta ensayista mexicano, gran pensador. Cuerpo a la vista. Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron su cuerpo, tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar tu boca y la blanca disciplina de tus dientes caníbales, prisioneros en llamas, tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada, sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen, desfiladero de la una que asciende a tu garganta entre tus senos. Cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, playa sin fin de tu costado. Tus ojos son los ojos fijos del tigre y un minuto después son los ojos húmedos del perro. Siempre hay abejas en tu pelo, tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos. Como las espaldas del río, a la luz del incendio. Aguas dormidas golpean, día y noche, tu cintura de arcilla. Y en tus costas, inmensas, como los arenales de la luna, el viento sopla por mi boca y un largo quejido cubre con sus dos alas grises la noche de los cuerpos. Como la sombra del águila, la soledad del páramo, las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano, entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se quieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca de horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce, Única patria en la que creo. Única puerta al infinito. De Octavio Paz, Cuerpo a la Vista. Bueno, tengo que contarles que me han llegado unos textos. Así que los voy a compartir ahora con ustedes. Hoy día. Pero antes... Quiero decirles algo sobre el territorio. La verdad que estoy media traspapelada con, con los papeles. En fin, sigamos. Territorio y poesía. En breve. El territorio para un poeta responde a la materialidad que supone nombrar una ciudad, nombrar un paisaje, y a lo que cada uno una ha hecho de ese territorio. Cada uno o cada una vive de una forma única ese lugar. Es lo mismo que otras y otras viven. Sin embargo, el poeta tiene una visión individual y exclusiva. Y es que pasa que las experiencias son totalmente diferentes entre una y otra persona. Cada persona combina la materia y sus circunstancias, reconstruye el espacio sin nombrar el vacío que existe en el cuerpo, en su ser, y el poeta desecha el modelo territorial, es decir, el paradigma que tenga ese específico lugar, y se subyuga a múltiples posibilidades, a una racionalización de sus intenciones, que es la visión fragmentada de la realidad, porque nunca es la verdadera realidad. Esa visión fragmentada es la que armoniza con el sistema lingüístico, ¿cierto? Y su discurso poético. Algo habíamos hablado, ¿cierto?, sobre el lenguaje. Entonces, si repasan, van a poder asimilar bien, muy bien, esta parte que les he leído. Tengo como ejemplo unos poemas del poeta Germán Carrasco que les voy a leer. Ventolerías pisagua por venir quebrada de camiña ¿Cómo te gusta venir en pleno invierno a los lugares más marte del territorio en donde los milicos relegaban a la gente? ¿Quieres llenar cada espacio del mundo como en decantos? ¿Bendecirlos? ¿Filmarlos? ¿Darles tarjeta verde? ¿Visa de existencia? No quiero llenar el mundo con mi presencia. Me busco y te busco. En esos lugares, en la interperie se escucha mejor el propio rezo, aunque no sé rezar y creo que cuando uno cree hacerlo, en realidad una se habla a sí misma. No hay que ocupar cada palabra existente. ¿Para qué? ¿De dónde nace esa idea colonialista y atropelladora? Voracidad, sansara. Mejor siente el viento, te lo traduzco. No hay que ocupar palabras, hay que ocupar palas, hay que ocupar lugares como pisagua o Porvenir. Tomas, conquistas, equipos, visitas, el sol ilumina el lenguaje por dentro. El sol es un gato montés luminoso que enciende los senderos a su paso. Ustedes se reúnen a trabajar y a comunicarse, a meditar y a trabajar el cuerpo, de la palabra al cuerpo. De la palabra a la acción, a terreno. Cuerpo y terreno. ¿Quieres dejar en cada rincón la luz de tu presencia? ¿Quieres iluminar los lugares sombríos con tu presencia? Por eso incluso estás conmigo, por el contraste brutal con mi grisura. Aquí no manda Dios sino el viento y da la impresión que no hay nadie en las casas. Por ahí un niño juega solo, hay un pequeño museo croata, los instrumentos rústicos, rifles y botellas de whisky, de gente aperrada y loca que te buscaba, migajas de oro en el fin de la galaxia. Vamos entonces a leer un breve poema del de mismo poeta Germán Carrasco. Costa y cordillera. Una pareja siempre tendrá la oportunidad de huir al hielo, a los glaciares, al oxígeno, en caso que algo se destemple. Luego de cinco, siete o cincuenta años de matrimonio, ahí podrán fugarse y soñar que son pumas o guiñas o zurros, o mejor un hombre y una mujer de hielo que enfrían todo pensamiento que anulan la esclavitud de los sentidos. Y luego se derriten, y son agua para que baje hacia el valle. Bueno. Hay cosas. Ah. Tengo unos poemas que me lleg llegaron. Voy a leerle dos. Hay unos que me envió un alumno. Qué se llama Pedro. Silueta del bosque. La escucha profunda es necesaria, dijeron. Canalicé en la madrugada, tomé rumbo hacia la transformación. Son siete años y se viene un nuevo ciclo. ¿Con quién lo celebraré? Perdido en el bosque, haciéndose de noche entre el claro y oscuro, Vi una silueta, sigilosa, sin dejar rastro, no pude encontrarla. La conexión. Mis ojos cerrados, la música movía mi cuerpo, una danza de potestad. Yo miraba desde lo alto, brillaba a lo lejos, se escuchaba la música. La conexión etérea era un ícaro de su alma. Bien, muchas gracias Pedro Por tu aporte a este taller Tengo también el aporte Y me van a disculpar porque Creo que se me traspapeló El de una alumna de este taller Que me envió tus poemas y yo los extravié. Aquí está. Eulalia Ramos, una poeta de Lota, que está participando en este taller de creación poética de Casa Gonzalo Rojas, de lo cual me alegro muchísimo. Matemática pura. La conexión algebraica en mis versos mueven el dictamen algorítmico de nuestro sentir. Multiplicándose y fluyendo en cada instante Sosteniendo las directrices de corazones ardientes Que vivifican nuestros sueños En la lógica logarítmica del ser interno Noche Noche, noche hermosa por la luna platinada Ojos que titilan esperanzas renovadas Noche, noche esplendorosa, tú, los astros, el amor y las bellezas, yo, el corazón sin dudas ante ti, ser que embeleza. Muéstrame el tesoro que por mí has encontrado, manos generosas que la vida te entregó. Tú con maestría puliendo el alabastro, las piedras preciosas, y este hermoso canto. Bueno, agradeciendo los textos que me han enviado. Y enviando muchos cariños a Eulalia, a Pedro. Y damos por terminada la primera parte del taller. Hay poetas invitados, así que no se alejen. Manténgase en sintonía con Casa Gonzalo Roja. Nos vamos a la segunda parte.